vamos a ir y increíble que los llaneros estén descalzos todo el tiempo a mí me impresiona por qué están descalzos eh, les gusta porque estamos descalzos pues se nos facilita más en toda época bueno pues en el, en el verano ahorita en este mundo empieza a haber mucho barro empieza a calas, empieza a ver mucho barro las botas se nos quedarían pegadas Me gusta sentir la tierra. ¿También? Sí. Bien, también. Wow. Y ahí como la canción de Juan y Guerrero: sentir en la mañanita los ríos están como mojado ¡Ah! Pero ya saben que ver llanero, típico llanero, le gusta estar descalzo. Bueno, aquí vimos una anguila pero obviamente el agua está un poco turbia pero hay una anguila como dice Ricardo que la anguila la anguila puede eh, descargar eh, un circuito de corriente hasta 600 y donde hay bastante ella unifica esa, esa capacidad y si están en el momento la la, la energía, descarga la, ¿no? ¿La lo pueden unificar a, a 1.200 y así más allá pues más wow o sea que pueden matar la babilla ¿no? ¿sí? sí porque también aquí vemos que hay también babillas si ¿Sí ven esos, esas, no sé, como burbujitas que se ven en el agua ahí se nota que hay babillas por ejemplo allá hay una babilla Aprendiendo de los animales, acá me dicen que la diferencia entre la hembra y el macho es que la hembra tiene como una glándula en la nariz. El macho, el macho tiene la, la glándula. La, ah, es la el la macho, perdón. Sí, la hembra no la tiene Tiene una glándula como una, como se dice, una protuberancia, ¿cierto? Sí. En la nariz. Sí, de la nariz. Entonces. No, uno aprende mucho en los safaris acerca de los animales bueno y aquí vemos eh, los chigüiros el chigüiro es el roedor más grande en el mundo y lo tenemos aquí en los llanos orientales de Colombia aquí están refrescándose un poquito Bueno, un venado venado, un macho y una hembra aquí vimos una iguana está ahí está ahí sino que se camufla con el color de las hojas este es el gabán soldado, por fin lo pudimos captar Un águila de madera. Aquí vemos una iguana. Bueno, aquí tenemos el ganso de origen. a buscar una guillo, que es una especie de... que es Camino? Una, una, culebra, bo una boa, projecto. constructo, de más o menos 7 metros de largo, pues vamos a ver si la podemos encontrar. Bueno, el guía nos dice que él la vio hace poquitos días la cuyo pero pues como los animales están acá en su hábitat vamos a ver si tenemos suerte de podernos encontrar con la cuyo Así es. Pues miren Ricardo la zona que viene allá está tratando de buscarla pero la verdad es Difícil porque hay mucha agua Entonces ellas Buscan siempre la el agua O a veces se entierran En la tierra, mira ya Bueno, definitivamente no vimos la guío Pero pues eso es suerte, ¿no? Como los animales están en su hábitat libres Pues uno no sabe En qué momento, en dónde están pero hemos aprendido mucho. Entonces, eh, Edgar nos está contando algo de este árbol. Esta es la mata de cubarro. Este palo lo utilizamos para a, enchuzar la carne para la mamona asada. Uh -huh. Es resistente al fuego uh -huh. y es, además es un palo frutal, como pueden ver el fruto. Ese fruto, cuando está totalmente maduro, es totalmente café. Uh -huh. Sí, pero casi no se lo come, por lo que no tiene casi sustancia. Uh -huh. Miren cómo trabaja un llanero. Se pasaron las vacas de un lado para otro. Terminamos el safari llanero. Espero lo hayan como nosotros se ven muchas especies, pero pues obviamente uno quiere ver todos los animales, pero pues como están en su hábitat natural pues eh, no puede verlos todos. ¿no? Pero quedamos muy contentos porque vimos mucha variedad de aves y también muchas especies de animales. Es maravilloso, de verdad. Lo recomiendo, es una cosa muy bonita, el lo mismo mucha gente no conoce, entonces eh, Suscribirse y eh, veanos maravilloso. Y si les gustó este video, pues un like. Hasta la próxima. Chao. Chao.